Uh, ok, no tenemos mucho tiempo, así que voy a comenzar directamente. Uh, la misión de DataSight es eh, conectando la investigación, identificando el conocimiento. Y espero que eso se clarifique un poco mientras que estamos presentando sobre nosotros. Eh, somos una organización sin fines de lucro y proporcionamos identificadores persistentes específicamente DOIs. Eh, DOI eh, en inglés es eh, Digital Object Identifier y nosotros eh, proporcionamos DOIs para todos los resultados de la investigación. O sea, la, el valor eh, de DataSite. pues los DOIs proporcionan una solución que una solución que permite una fácil identificación de los resultados, los resultados de la investigación depositados en repositorios. Eh, a través de los metadatos eh, asignados a cada DOI, eh, se puede conectar los resultados de la investigación con otros eh, eh, resultados o, o uh, outputs de la producción científica y también eh, estos DOIs hacen que los resultados de la investigación sean visibles y citables. Registra y gestionando WIS, bueno, eh, trabajamos con varios tipos de um, resultados de la investigación. O sea, hoy en día la producción científica se va más allá de las publicaciones. Eh, y igual más allá de los conjuntos de datos. Así que nosotros ofrecemos un eh, esquema de metadatos que está adecuado para eh, muchos diferentes tipos de eh, resultados. Eh, en general, que sean depositados en repositorios. Mm, se puede trabajar, eh, se puede registrar DOIs con DataSite a través de no, nuestra interfaz web, que facilita bastante eh, la creación de DOIs por eh, instituciones que no tienen para instituciones que no tienen eh, personas técnicas. Así que aquí es el formulario para registrar DOIs. Y también tenemos una API eh, que mm, proporciona una solución para los que tienen recursos para tener su propia integración. También trabajamos con eh, proveedores que uh, tipo D D DSpace o Database, que los de la comunidad seguro que han escuchado hablar de, de, de estas plataformas. Ok, Christian. Gracias, Mary. Uh, voy ahora a darles un poco uh, uh, a, si puedes seguir presentando, voy a, te digo cuándo pasar, pues. uh, Quiero darles uh, uh, una breve presentación acerca de los servicios que proporcionamos, una vez que, uh, los servicios que proporciona el dataset, una vez que ya tiene identificadores persistentes con dataset, en específico uh, DOIs y he clasificado, hemos clasificado esos servicios en tres, tres secciones. Prácticamente tenemos servicios de calidad de identificadores, uh, y también servicios de acceso a metadatos, es todos los metadatos de que Mary estaba hablando de que pueden depositar, y también servicios para conectar identificadores persistentes con otros identificadores que hay eh, en, el, en el mundo. Uh, bueno, primero, primero, de los servicios de calidad, uh, y uno de los primeros servicios que tenemos se llama Link Checking eh, y lo que hace este servicio es prácticamente verificar de que todos los uh, enlaces o links que hay entre los identificadores representantes que ustedes están creando con DataSite y las uh, direcciones de internet que están usando para en su repositorio siempre estén uh, verificados que estén correctamente. Tenemos un servicio que uh, corre en el, en, en, en el background de, de todos los servicios y, y revisa constantemente que estos links eh, entre los identificados persistentes y su repositorio estén funcionando correctamente. Uh, revisa algunas otras cosas también, si están utilizando... Um, si ¿sí puedo un poco, Mary, uh, está eh, bien. También revisa si hay otras cosas, por ejemplo, si tienen información de metadata en... En Dublin Core. Dublin Core o Schema.org en, en las páginas de su repositorio, esas son cosas que también el link checker revisa. Y una vez que se convierten clientes de DataSight, tienen acceso a este servicio. Ahora sí, la siguiente, Mary, por favor. Uh, tenemos otro servicio que tenemos también que es de calidad, los identificados persistentes, es nuestra API de procedencia. Y prácticamente, es un poco eh, difícil de explicar qué es, pero eh, la API de presidencia lo que hace es revisar todos los cambios que hay en los metadatos relacionados con los datos en su repositorio y los metadatos relacionados con los eh, DOIs que tienen seleccionados. Y prácticamente lo pueden ver como un historial de todo lo que ha pasado, uh, de todas las modificaciones que han sucedido en, tu, en, sus, metad en sus metadatos. Eh, es muy importante porque prácticamente una vez eh, que empiezan a registrar metadatos con DataSight y obtener identif identificadores persistentes, pueden revisar eh, todos los cambios que han sucedido en caso de que alguien ha hecho un cambio que no, que no habían, eh, no habían uh, aceptado, que no se ha probado, pero siempre pueden ver qué usuario lo hizo y por qué lo hicieron uh, y cuándo fue hecho. Siguiente, ¿me el servicio probablemente más simple de explicar es eh, el acceso a metadatos y eh, probablemente todos tienen una idea acerca de, de cómo acceder a esos metadatos que ya creyeron. Uh, ciertamente pueden accederlo en la, en la aplicación de DUI Fábrica que proporciona DataSight para todos nuestros clientes, pero también los metadatos que registran con DataSight para obtener per identificadores personales están disponibles en muchas interfaces. Eh, tenemos um, una, una aplicación web que se llama Datasite Commons, donde ponemos todos los metadatos en una app. Eh, tenemos varias uh, APIs en las que también pueden para acceder a sus metadatos. Eh, exportamos sus metadatos, bueno, realmente son importados en, by, eh, por Google Site Search e eh, indexados por Google en, este, en estos servicios. Y también hay motores de búsqueda que están indexando todos los metadatos que ustedes están publicando. Actualmente también tenemos otros servicios, como servicios de, de cosecha. Quizá muchos de ustedes conocen, hay un protocolo llamado OEPMH, y este protocolo es usado para cosechar metadatos en grandes cantidades. Y de hecho, o sea, tiene un servicio que pero, uh, um, les da permiso a otros usuarios está, hacer ese harvesting o cosecha de metadatos. Siguiente, Mary. Este, este screenshot que ven ahora es eh, la página, una de las páginas de nuestro app de Data Commons, en la cual ponemos prácticamente toda la información de metadatos que ustedes envían en un formato más amigable para que todo puedan usar. Y hay diferentes eh, funcionalidades en, en la aplicación para que ustedes puedan exportar, explorar eh, y hacer linking de estos metadatos y de los, eh, de, eh, los datos de investigación que representan eh, con otros persistent, identificadores persistentes. Ah, Siguiente, Mary. Como mencioné, eh, Google eh, con su app Data, dataset Search también está indexando todo lo que tenemos en DataSite y prácticamente ustedes pueden ir a este, eh, esta aplicación de Google y buscar dónde están los, los metadatos y los, y los DOIs que son de su organización. Siguiente, Mary. Yeah. Una última cosa acerca de también de la de metadatos es que tiene acceso a métricas a, a, acerca de estos, eh, de, prácticamente del uso de los DOIs y del uso de los datos que ustedes están compartiendo vía uh, Identificadores Persistentes. Eh, en el app de science Commons es uno de los lugares donde pueden ir a ver estas, estas eh, métricas. Eh, prácticamente, hacemos colección de citaciones, eh, también views y, y downloads, también I mean, vistas y descargas, y prácticamente las procesamos ahí. Hay muchas formas en las de que esta información puede llegar a Datasite, pero no voy a entrar mucho en detalle. Uh, tenemos bastante información que puede ayudarles a, a aclarar eso. Siguiente, uh, Mary. Uh, también proporcionamos un widget, uh, o prácticamente es un, un, un, un batch que puedes, ustedes pueden tomar si son un repositorio de Datasite e insert, insertarlo dentro de, de sus uh, repositorios. Y ese, y ese widget va a traer directamente todas las métricas que haga disponibles acerca del DOI que ustedes tienen en, tu, en su repositorio. Y hay una, una manera bastante fácil de instalarlo para, en cualquier repositorio eh, en nuestra documentación. Siguiente. Gracias, Nave. La última parte, eh, si ¿sí puedo restar un poco, perdón. La última parte de que quiero hablar es acerca de cómo hacemos conexiones. Creo que ya hablamos acerca de cómo acceder acceso a datos servicios que les ayuda a mantener la, la calidad de sus persisten los identificadores persistentes. Uh, pero la última parte es cómo hacen conexiones, que realmente es donde está lo más interesante acerca de pers identificadores persistentes. Siguiente, Mary. Eh, una de las cosas que pueden hacer es conectar eh, los, meta eh, los identificadores persistentes eh, DataSite con identificadores para organizaciones. Y eso se puede hacer mediante el Research Organization Registry. Y lo que pueden hacer eso se puede hacer directamente en DOI fábrica. Pueden entrar a, a, a, a tu user interface. Sí, sí, sí. Y prácticamente conectar todos esos links. Uh, yeah, y conectar todos to esos links a, a, a, mediante la, inter, la interfase gráfica. Pero al mismo tiempo podemos usar cualquiera de nuestros APIs para hacer esas conexiones. Siguiente, Mary. Y, y precisamente conectadas con, con una API, quiero hablar acerca de, una de las últimos, eh, uno de los últimos desarrollos que hemos, tra hemos estado trabajando es eh, algo que llamamos PID Graph, que es eh, la gráfica de, el gráfico de identificadores persistentes. Y lo que hemos desarrollado es más que nada uh, una, una API que les ayuda a explorar todas las conexiones que hay entre diferentes identificadores persistentes, ya sea ORCIDs para personas, errores para organizaciones, DOIs para metadatos o DOIs para publicaciones. Esta aplicación, bueno, esta API no solamente os deja conectar, encontrar uno solo de estos eh, identificadores, pero todos los identificadores que están conectados a, a uno de estos identificadores. Y es donde pueden prácticamente realmente obtener el, el, lo más interesante, el, el poder de usar persistentes identificadores, es prácticamente realmente recibe en usar este tipo de aplicaciones. Está disponible para todos los usuarios, también está disponible para el público en general, pero prácticamente si sus uh, repositorios usan data device, pueden estar seguros de que van a estar conectados al graph. Y si vamos al siguiente ejemplo, y este por ejemplo, uh, es un ejemplo de lo que pueden hacer con este PID Graph API que prácticamente pueden hacer preguntas más complicadas que simplemente preguntar puedo tener eh, los metadatos de, de esta investigación pero pueden hacer preguntas como cuáles son los datos fi, eh, de todos los todos los datos financiados por, por la Comisión Europea que han sido citados en el último año. Y, y la, eh, prácticamente la API te daría una lista a todos, todas las conexiones que existen. En este ejemplo, nosotros hemos transformado la lista en, true, en, to, en, en una visualización, pero prácticamente cualquiera podría hacer eso también, usando la API. Eh, siguiente manera. Y todo esto... Todas, para... Todas, eh, a cierto punto, todo esto puede ser accesible también mediante Data Science Commons puedan encontrar o lo de todas estas conexiones también ahí hay específicamente páginas es eh, mirar las estadísticas de conexiones eh, y creo que ya eso es en total prácticamente una breve introducción a todos nuestros servicios de desde conexión eh, calidad y acceso a metadatos y creo que ahora puedo dejar de regresar a ti sí gracias eh, gracias, Cristian. Eh, ok, ahora voy a hablar brevemente de la Membresía y Comunidad de DHSI. Um, somos eh, una comunidad de más de 2.000 eh, repositorios. Eh, yo creo que casi 3 ahora, 3.000. Hay uh, más de 238 miembros en 43 países que han registrado más de 20 millones de DOIs en eh, 600 organizaciones. Eh, organizaciones se refiere a las organizaciones que forman parte de un consorcio. Y vamos a mirar un poco más este modelo más adelante. Uh, para comentar que tenemos siempre muchas preguntas sobre cuáles son la diferencia entre DataSite y CrossRef. Pues eh, sobre todo, DataSite trabaja con la comunidad de los repositorios. Y Crossref trabaja con las revistas. O sea, hay eh, algunas revistas que trabajan con nosotros y hay algunos repositorios que trabajan también con Crossref. Pero, en general, esa es la, la diferencia más marcada. Y aquí tenemos, eh, seguro que compartirem, compartiremos los diapositivos después y podáis mirar un poco más en detalle este dibujo que da un poquito más información. Um, para ser miembro de DataSight hay básicamente dos opciones. Eh, miembro en directo, que es una organización, que una organización, organización única, que quiere formar parte de la membresía de DataSight Y también formando parte de un consorcio. En este modelo hay un líder um, del consorcio y hay varias organizaciones que comparten la misma, más o menos la misma misión, iría y quieren registrar a eh, y entre ellos forman el consorcio y cada uno de ellos tendrá un repositorio. Y bueno, por último, eh, esta plataforma, que es el peer Forum, es donde eh, podáis encontrar un montón de información sobre identificadores persistentes. Uh, es muy um, interesante para interactuar con otros miembros de la comunidad, no solo los de DataSite, pero también uh, miembros de la comunidad de ORCID de Crossref y Handle no sé qué. Y así que os recomiendo mucho que uh, os vais allí a crear una cuenta eh, y a, a hablar con, con, con los fanáticos de los pits en todo el mundo. Eh, y finalmente, bueno, eh, tenemos un roadmap. Si os interesa echar un vistazo a lo que uh, son los nuevos um, uh, features que, que vamos desarrollando. Eh, Uh, y sí, para hablar de, brevemente de los consocios de Data porque sé que estamos aquí porque uh, la Universidad de Chile se, eh, se va a formar quizás en la primera primeras de, de Chile, pues ya tenemos um, varios en todo el mundo. Aquí destacado algunos ejemplos, por ejemplo, de British Library en el Reino Unido, que tienen 103 uh, organizaciones que forman parte de su consorcio. California Digital Library eh, en Estados Unidos, CNPq en Brasil y The Data Science, eh, Consorcio de Canadá. Eh, y bueno, se ve que hay los que son más grandes y los que son más pequeños. Eh, y van creciendo, claro. ¿Ventajas de formar parte de un consorcio? Pues, eh, bueno, directamente formas parte de una comunidad. Eh, que, para la, que quieren llevar hacia adelante la ciencia abierta, eh, eh, compartir datos de la investigación. Ah, muy importante también es apoyar en, en, en español, eh, apoyo en español. Tendrás acceso a todos los recursos de DataSite, y... Eh, colaboración entre um, toda la comunidad de DataSite y con nosotros, organizaciones que forman parte de vuestro consorcio también y representación. Eh, y ya está todo. Eh, pues muchas gracias eh, y bueno, contestaré más a las preguntas en el chat y ahora creo que Rodrigo va a explicar un poco sobre su consorcio. Sí, gracias, Mary. Bueno, ahorita tenemos a la Universidad de Chile presentando por Cristian Calabrano, que es el coordinador de repositorios de datos de investigación de la Universidad de Chile, y Rodrigo Danoso, que es el director de dirección de servicios de información y bibliotecas de la universidad, donde estarán discutiendo sobre los repositorios de datos de la Universidad de Chile, avances y desafíos. Gracias, Cristian. Hola, buenos días. Eh, buenas tardes para algunos, creo, los que están en España. Eh, bueno, me tocó, voy a compartir mi pantalla para mostrar mi presentación. Y el, les voy a hablar con respecto al Repositorio de Datos de Investigación de la Universidad de Chile, los avances y desafíos que tenemos al, al respecto. Para... Para contextualizar un poco, eh, ¿qué son los datos de investigación? Bueno, corresponde a una información necesaria para apoyar o validar eh, las observaciones, los resultados o el descubrimiento de algún proyecto de investigación en particular. O sea, en la práctica, es decir, eh, todos los datos pueden variar dependiendo la disciplina. Eh, estos datos pueden ser textuales, numérico, cuantitativo, quali, preliminar, físico o digital. Un segundo. Ahora, ¿qué tipos de objetos podemos tener en estos datos? Y aquí hay una variedad de, de objetos que podemos definir como... Por ejemplo, las hojas de cálculo, los cuadernos de laboratorio, la fotografía, audio, las fotografías, los audios, las películas, archivos estadísticos, colecciones digitales, eh, tipos de modelos algorítmicos, eh, algún tipo de software o incluso alguna app. Entonces. En base a eso, eh, ¿qué estamos hablando con respecto a si ya definimos los datos? ¿Qué es la gestión de datos de investigación? Entonces, La gestión de datos de investigación es el proceso activo en el cual nosotros organizamos todos estos datos que acabo de definir en una investigación y que desde su origen, o sea, a través de todo el ciclo de, de esta investigación hasta la difusión y el archivo de los resultados, nos permite poder gestionar este proceso de una manera verificable y confiable a través de, de estos resultados. Ahora, ¿quién realiza todos estos procesos? En estos procesos eh, inv podemos involucrar a, a varios actores. Uno de ellos principalmente son los investigadores y hay quienes participan en esta recolección de datos. Ellos realizan todo este proceso activo de datos y además reutilizan eh, o toman ciertas decisiones con respecto a los datos que tienen, que tienen recolectados. Y por otro lado, están los profesionales de la información, quienes apoyan en la curaduría, en, los, en el depósito de estos datos, llámense en algún repositorio, o en la preservación y el acceso a estos datos de, de investigación. Ahora, ¿qué beneficios tiene la gestión de datos? Eh, principalmente uno de los beneficios tiene relación con mantener los, los datos de investigación en un lugar seguro y protegidos, eh, aumenta la, efic la eficiencia de la investigación, o sea, aquí estamos hablando no solo de un proceso final, no necesariamente la investigación tiene que estar concluida para poder depositar estos datos o poder gestionarlos, sino puede estar dentro del mismo proceso de investigación. Los investigadores en cada etapa que ellos estén realizando o en cada etapa de su investigación, ellos pueden ir depositando estos datos, gestionando estos datos y les permite de alguna manera ser más eficientes en, en todo el proceso. Eh, mejora la integridad de la investigación, ya eh, porque cada vez que usted, ellos realizan estos datos, los almacenan, les permite poder tener una mayor eh, control con respecto a, a los datos que están generando. Permiten esto, eh, como conclusión, permite resultados, que esta, estos resultados sean más visibles, favorece a la colaboración, o sea, otros, sus pares, la comunidad científica puede, puede revisar estos datos y eh, también responden de alguna manera a las agencias de financiamiento o a, la, a las casas editoriales. Ya, eso es parte de un gran rasgo, los beneficios de gestionar datos. Ahora, con respecto a lo que pasa en Chile, ya quiero contextualizar eh, a nivel nacional. Eh, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es parte del Ministerio de Ciencia de Chile, eh, el año 2020 generó una propuesta de política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación. Ya, esta propuesta tiene el fin de poder publicar una política que se piensa que va, se va a realizar en 2022. Ya, si, si todo resulta bien. Eh, y el objetivo de esta política pública es asegurar la disponibilidad del conocimiento científico contenido en las publicaciones resultantes de ejecución de proyectos de investigación financiados por el Estado, ya, por recursos públicos. Y estos resultados abarca eh, el acceso abierto, que incluye eh, específicamente los datos de investigación. Ahora, ¿qué objetivo específico tiene esta propuesta de política? Es asegurar a la ciudadanía el acceso al conocimiento científico, ya de que toda la, población, toda la ciudadanía pueda tener acceso a los resultados de investigación, promover el, el escrutinio amplio y público de estos resultados, o sea, la comunidad científica puede observar y puede mirar y revisar estos datos y facilitar la reutilización de información y los datos de investigación mediante estándares de interoperabilidad para la gestión de datos. ¿ya? Es decir, en el caso de los datos, la política en general se basará en los principios FAIR. Los principios FAIR tiene, es una sigla en inglés que de alguna manera podemos entenderlo como cuatro conceptos. Eh, que un repositorio tiene que cumplir la característica que tiene que ser encontrable, o sea, sus datos pueden ser recuperables, accesibles, interoperables y reusables. También la política, esta propuesta política eh, busca que en un plazo de dos años los investigadores, eh, después de dos años, tienen que recopilar todos los antecedentes de su investigación en este caso de los datos, y almacenarlos en algún tipo de, en, en algún repositorio que cumpla estos principios FAIR. Ahora, eh, con respecto, ya en, entrando al tema del repositorio académico, nosotros en el 2019 lanzamos el repositorio de datos de investigación. Ahí más abajo aparece la, la URL, que es datos.chile.cl, y eh, de alguna manera nos adelantamos a esta propuesta de política. Nosotros ya veníamos observando de que eh, venían cambios importantes en relación a, a la política nacional de acceso, y eh, adelantándonos a, a esa política, nosotros lanzamos este repositorio académico, este, perdón, este repositorio de datos, con el objetivo de poder cubrir de alguna manera la necesidad de nuestros investigadores. Este repositorio de datos eh, está validado por la plataforma R3Data, eh, no sé si ustedes la conocen, es un, es un repositorio donde, o un buscador donde permite, o, o, o mejor llamarlo como un directorio, donde están listados lo, los principales repositorios eh, de datos a nivel global y lo que hace R3Data es validar a través de los principios FAIR ya que los repositorios puedan cumplir estos cuatro elementos, y si ustedes se fijan, el, nosotros hemos sido validados por ello, por cumplir esto, estos principios. ¿Cuál es el, el objetivo, o el propósito del repositorio? Es conservar, difundir y proporcionar el acceso a los datos de investigación generados por nuestros académicos, académicas e investigadores, investigadoras, con el fin de dar visibilidad a los datos y garantizar la preservación y obviamente facilitar su acceso y reutilización. O sea, aquí nosotros, en nuestra definición, en nuestra misión, estamos eh, declarando los, los principios FAIR. Eh, los objetivos que tiene el, el repositorio son fomentar el acceso a, a los, los conjuntos de datos, favorecer la reutilización y distribución de los datos, y potenciar la visibilidad de esta producción académica dentro de la misma universidad y a nivel global. ¿Qué beneficios tiene el repositorio? Eh, permite el depósito en de conjunto de datos que son resultados de proyectos de investigación o en el caso de, de, de los investigadores donde la, una casa editorial les exige eh, poder almacenar los datos de ese, de, de ese trabajo de investigación que está publicado en un paper en algún repositorio, también permite poder hacerlo. Permite poder incluir todo tipo de archivos y describirlos. Eh, la, la ventaja que tiene el repositorio es que es multiformatos. Eh, permite poder subir cualquier tipo de archivo específico en un formato específico y describirlo en, en, en la metadata de ellos. También tiene un set de metadatos específicos por área. Ahí después voy a mencionar más adelante cuáles serían esto, estos metadatos específicos. Por otro lado, la recepción de los datos es a través del autoarchivo. Aquí el investigador, de forma bastante, eh, por decirlo de alguna manera, autodidacta, eh, el, el usuario, el investigador, crea una cuenta de usuario y le permite al mismo eh, poder crear un conjunto de datos y subir estos datos, poder llenar un formulario donde va describiendo cada uno de los componentes de este, de este set de datos. Y además puede poner ciertas restricciones. Si él desea que este, este set de datos, este conjunto de datos sea abierto, eh, que pueda compartirlo a la comunidad, lo puede dejar sin ningún problema, o puede ser con, un, con cierta restricción, donde él puede indicar, eh, no necesariamente el conjunto de datos, sino a lo mejor un, un, un, un archivo específico, lo puede restringir, y eh, puede indicar que cualquier persona que quiera tener acceso a ese archivo, eh, hay un, como una hoja, como, como, como una solicitud donde esta persona, el usuario tiene que, tiene que indicar por qué desea ver este archivo en específico y para qué fin eh, puede, necesita verlo, y de esa, de esa manera el, el investigador puede dar el acceso específico a ese usuario. También permite el manejo de versiones de archivo en el proyecto. Eh, como yo les comentaba que eh, hay dos vías. La vía de donde el investigador a través de su proceso investiga, investigativo en distintas fases puede tener un, un conjunto de datos inicial y puede tener distintas versiones respecto a ese conjunto de datos. ¿ya? Va a ser muy distinto la versión inicial a cuando ya concluye el proceso investigativo. ¿ya? Y ahí pueden haber pasado más de una de una versión y, y y otro elemento que es beneficioso para el repositorio es que todos los conjuntos de datos tienen un identificador DOI y este identificador DOI al momento de publicar el set de datos, incluso ya teniendo una versión eh, editada antes de publicar el set de datos, ya el sistema de manera automática genera un DOI único a este a este conjunto de datos y que le permite que lo registre inmediatamente en la fábrica de datos de DataSite y que permite de alguna manera, de forma inmediata y automática, poder publicarlo en otro tipo de repositorio o en alguna revista específica, etc. ¿Ya? Ahí después les voy a mostrar eh, algunos ejemplos. ¿Qué es lo que está detrás del repositorio de datos? Es el Software Dataverse, ¿ya? que es de, de la Universidad de Harvard. Si ustedes se fijan aquí en la parte principal, en esta pirámide, está, podemos identificar qué es la investigación y que es liderada por una facultad. Nosotros hemos eh, clasificado la, el repositorio de datos por, faca, por facultades y cada facultad tiene un proyecto específico o una un requerimiento específico, ya que puede ser la investigación, un proyecto de investigación, o la publicación de un, de un, de un paper. Eh, este proyecto o la publicación del paper genera un set de datos, un conjunto de datos que son almacenados, generan, eh, el, el investigador integra los, los, los metadatos, describe este conjunto de datos, y al momento de publicar, genera inmediatamente una versión, o varias versiones, la, la generación del DOI, para este set de datos y posteriormente la citación de este set de datos en algún otro repositorio u otro documento. Con respecto a los esquemas de metadatos, yo le indicaba que permite eh, generar un esquema de datos según el área de investigación, según el campo disciplinar del investigador y, y lo que tiene el repositorio actualmente o, o lo que está detrás del repositorio que trata de verse. Permite generar esquemas de metadatos, y estos esquemas de metadatos están enfocados principalmente en ciencias sociales y humanidades, metadatos específicos de astronomía y astrofísica, de ciencias de la vida geoespacial y metadatos de citación tradicional, ya que serían como en áreas disciplinares más, más, más, más genéricas. Por ejemplo, en el caso de ciencias sociales, cuando hay resultados de encuestas, eh, ciertas, como, ciertas como tabulaciones de datos específicos, eh, existe el metadato para poder clasificar ese tipo de documentos en, en ese set de datos. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, en ciencias de la vida, cuando hay ciertos procedimientos de laboratorio o algún tipo de imagen específica, también existe el eh, eh, está disponible el metadato para poder eh, describir ese, ese archivo o ese set de datos. Ahora, eh, como yo les comentaba, el, el, el, el proceso de depósito de, de datos es, es de, a través del autoarchivo. Nosotros contamos no solo con el repositorio de datos de investigación, sino también contamos con el plan de gestión de datos. Eh, no sé si ustedes saben, pero para poder realizar o depositar los datos en un repositorio, primero el investigador, al momento, idealmente al momento de iniciar la investigación, tiene que generar un plan de gestión de datos, que son, es un, como un formulario, una lista de preguntas donde él describe cómo va a realizar su proceso investigativo y en qué etapa del proceso investig investigativo va a almacenar eh, sus datos. ¿Ya? Eh, es en una primera versión, segunda versión, etcétera Él de, define a través de este plan de gestión de datos todo el proceso que va a realizar. Esto es muchas eh, eh, instituciones eh, financiadoras de proyectos solicitan, eh, de alguna manera lo que también eh, está contemplado en la política de ANIT es que todos los proyectos de, investiga de investigación financiados por el Estado, el investigador o el grupo de investigadores tiene que entregar antes de iniciar su proceso investigativo, su plan de gestión de datos. Entonces, al realizar este plan, que nosotros a través de una plataforma, el investigador puede describir todo el proceso. A continuación de eso, genera su eh, desarrollo, el proyecto de, de investigación o el desarrollo de la investigación para eh, futuro paper. A continuación de eso, eh, crea su cuenta de usuario y deposita los datos en el repositorio académico. Si ustedes se fijan, aquí hay un ejemplo donde el investigador, aquí son, es más de un investigador, ya son, es un grupo de investigador, aquí solo un responsable, eh, necesita el, eh, selecciona en qué, a qué facultad corresponde esta, esta investigación o este proyecto, él crea este set de datos y comienza a subir la, la, la descripción de, de datos. Él, aquí en, en el resumen él describe que lo que es, agrega las materias, puede definir las palabras claves que corresponden a este set de datos. En este caso es un, es un, conjunto, es un conjunto de datos que tiene relación con ciencias de la tierra y medio ambiente. Aquí define cada uno de los descriptores. Y además adjunta el archivo en, aquí como en, en un archivo zip, eh, todos los elementos que corresponden a este conjunto de datos. Además, eh, como ustedes se fijan, aquí hay una descripción de cada uno de los elementos, de todos los autores que involucran en esta investigación, un pequeño resumen del, del proceso, la descripción más detallada, de cada uno eh, de los elementos del, del, del set de datos y además le da acceso, eh, define una licencia de acceso. En este caso, el investigador permite que, la, que, se, que esté disponible ¿ya? para cualquier usuario y no hay ningún tipo de restricción en los archivos en el, en, con respecto a los términos de uso. En el caso de versión, este, este set de datos en particular no, tiene, no cuenta con, con más de una, de una versión. El resultado de esto, eh, que sería el, el último proceso, este set de datos, o el DOI que genera, voy a volver atrás, el DOI que genera de inmediato el, el registro, lo que hace el investigador es poder eh, entregarlo aquí a la, a, a la editorial, y si ustedes se fijan, aparece eh, descrito en la publicación eh, el, el DOI de este set de datos. Eh, en este caso le están pidiendo como material eh, complementario, el, el, el, el autor entrega el DOI a la editorial, a la revista, y la revista lo que hace es la publicación, adjunta ahí el DOI que corresponde, entonces cualquier usuario que quiera revisar el dato específico, el conjunto de datos, lo dirige inmediatamente al repositorio de datos de investigación. Ahora, eh, para ir ya concluyendo, eh, otro elemento importante que tiene o función que tiene el repositorio académico tiene relación con la cura curaduría y preservación de datos. Eh, yo les comentaba de que el repositorio está basado en los principios FAIR. ¿Ya? que tiene relación no solo con, con la reutilización de datos, con la accesibilidad, con la preservación de datos. Nosotros hemos, de alguna manera, nos hemos enfocado en poder eh, trabajar no solo como CICIP de forma independiente o un servicio exclusivo de CICIP para los investigadores, sino a través de toda la comunidad universitaria. Eso aquí quiere decir que involucrar de alguna manera a las direcciones de investigación y a las bibliotecas de las de las diferentes facultades de la, de la universidad. Ahora, ¿bajo qué, qué, qué fin este, nosotros de alguna manera queremos relacionar a esto, involucrar a, a estas a a esta personas? Eh, primero porque, eh, como ya les decía, los investigadores de forma autónoma eh, ellos realizan el autoarchivo del, en el repositorio, pero nosotros queremos de alguna manera para darle más valor para con el fin de, de preservar los datos y para poder hacer difusión de estos contenidos, eh, que, eh, queremos realizar de alguna manera o ya estamos realizando de alguna manera la curaduría de datos. ¿Qué significa esto? Que un ejemplo específico de este artículo, eh, persona de, de la Facultad de Ciencias, lo que hace es poder revisar ya este set de datos publicado poder chequear eh, la metadata y poder ir complementando más elementos, con cierta eh, información que puede extraer de los propios investigadores, eh, poder agregar más eh, descriptores eh, a la metadata, o podemos agregar descriptores eh, normalizados según el área de investigación o incluso agregar otros elementos que puedan, que puedan faltar dentro esta, de este conjunto de datos. También nosotros el hecho de, de estar eh, almacenado un, en un servidor institucional nos permite también dar Seguridad y respaldo, que todos los datos de investigación sean confidenciales o sean abiertos. Eh, por ejemplo, hay casos cuando, son, cuando existe el, el anonimato de, de datos o, o cuando son eh, datos sensibles, eh, dan la seguridad de que eh, a través del servidor institucional y a través de la red de seguridad que cuenta la Universidad de Chile, poder eh, dar la, la, la seguridad de que todos los datos van a estar eh, reservados y, y van a estar, eh, no va a haber ningún peligro de alguna manera de que esos datos se puedan, eh, puedan salir, o sea, se puedan ahí como quedar disponibles para todos los usuarios, lo mismo pasa con la protección de datos. Eh, Derechos y los accesos, si ustedes eh, se fijaban en, en el ejemplo anterior, todos los de sets de datos, y de alguna manera como es un repositorio de, de acceso abierto, todos los, por defecto los sets de datos, el conjunto de datos, quedan disponibles de manera eh, de inmediata para toda la comunidad, pero el, el investigador, el autor, puede el, el académico puede restringir el acceso a ciertos archivos en particular o, a, a, o, a, o al archivo completo. ¿ya? Si bien no puede restringir el conjunto de datos, o sea, el conjunto de datos siempre va a estar disponible, todos los usuarios podrán ver eh, la descripción de estos datos, pero no va a tener al, acceso al archivo específico. Y por otro lado, la preservación y conservación de datos que tiene relación eh, principalmente una con el DOI, ¿ya? Eh, mostrarles de que... Eh, todos los DOI que se generan en, en cada conjunto de datos que, que, se, que es publicable, eh, queda guardado de manera inmediata, automática, en la fábrica de, de DataSight. Si ustedes se fijan en el ejemplo, nosotros tenemos actualmente 172 DOI generados eh, en, en nuestro repositorio, y eh, en, en, en la fábrica DataSight uno puede ver la descripción de la metadata y el acceso directo a este registro en el repositorio de datos. Por último, comentarles que parte de las proyecciones que nosotros tenemos en, este, en el repositorio es implementar, eh, incrementar más la cantidad de conjuntos de datos disponibles, ahora que cada vez más se acerca la fecha donde se, se va a hacer pública eh, esta política de acceso, eh, actualmente los investigadores están en una si, si, si la editorial no les exige o, o el o la institución financiera no les exige depositar los datos, todavía sigue siendo algo algo más de voluntariado pero nosotros creemos que ya al mediano plazo esto va a ser una ya parte de la política y va a ser una eh, una obligación para el investigador almacenar de manera inmediata estos datos entonces nosotros cada vez creemos que va a ir incrementando esta cantidad de conjunto de datos en el repositorio y, y por lo mismo continuamos con la difusión del, del servicio e involucrar en el ciclo de investigación a todo esto gente que ya les comentaba, a las direcciones de investigación a, a las bibliotecas de, de la universidad no solo para poder eh, que los investigadores conozcan, que sepan de que eh, contamos con que la, uni la universidad cuenta con un repositorio de datos sino también lo que ya les mencionaba anteriormente que tiene relación con la curaduría y la preservación de datos la curaduría en el sentido de poder ir mejorando cada vez estos registros y la preservación que tiene relación con el DOI y con, y con los datos que son almacenados en el repositorio eh, y por último eh, lo, lo que ya estamos pensando, tiene relación con la integración de Dataverse, eh, que, es la, que es el software que está detrás de, del repositorio, con, o, con OJS, con Open Journal System, nosotros contamos con, que, en el cual también soy coordinador del portal de revistas académicas, que el software que está detrás de este portal es, es OJS, que es de la familia de PKP, y lo que ya tenemos en plan, hacer una integración, donde... Eh, permite que todas las nuestras revistas que publican datos de investigación o datos específicos puedan estar almacenadas de manera inmediata y automática en el repositorio de datos. Entonces, les quiero mostrar un ejemplo que realizamos esta revista, que es de comunicación y medios, que es del Instituto de, de Ciencia de la Comunicación. Aquí ustedes ven un artículo publicado en 2019, que aquí está en formato XML, donde el autor anexó un documento, ¿ya? donde aquí aparece enlazado, y cualquier usuario que haga clic en este, en este enlace, lleva inmediatamente al repositorio de datos. Entonces aquí está la descripción, de esta, en este caso es una ficha descriptiva, ¿ya? y a, aparece el autor o los autores, eh, el nombre del anexo, y además aparece la cita. Dónde está almacenado este, este, este archivo que corresponde a un artículo específico en la revista específica donde aparece también el DOI que corresponde a esta revista, más el DOI del, del set de datos. ¿Ya? Y aquí es un, en este caso es un PDF y está la descripción de las palabras claves que corresponden a este, a este archivo de datos, a este conjunto de datos. Eh, por otro lado, siguiendo la misma línea de la familia de PKP, hace un mes atrás, colegas también de CISIP eh, presentaron también en un evento de DataSite eh, la integración que han hecho con una API eh, de DataSite con, con OMP, que es la plataforma de, de libros que tiene PKP, donde permite realizar algo muy similar. Ya, nosotros de alguna manera lo que queremos hacer que con, con los productos PKP poder ir desarrollando ciertas aplicaciones e integraciones para poder realizar este tipo de, de, de ejemplos, como lo que yo les mostraba. Eso sería mi presentación, muchas gracias. Eh, entiendo que hay ciertas preguntas, dudas, y bueno, atento ahí para contestar. Listo, muchas gracias Rodrigo. Ahí que digo, perdón, Cristian. Eh, entiendo que Rodrigo y Karen quieren decir algo antes de responder las preguntas. Sí, hola Verónica, Hola, saludo a todos. Hemos estado respondiendo, la verdad, que muchas preguntas en el, en el chat y en la opción de preguntas y respuestas, así que eh, hemos ido adelantando un poco la, la conversación. Eh, lo que queríamos comentar con, con Karen y de parte de la Universidad de Chile. Es que como anunció de alguna manera eh, Mary, eh, en la primera charla estamos eh, iniciando un consorcio que, eh, que, donde la Universidad de Chile está actuando como, como líder de consorcio y está interesada en sumar instituciones. Eh, la primera institución que ya estaría participando en este consorcio es la Universidad de Concepción, eh, ya que está trabajando en la implementación de su repositorio de datos, y empezaríamos ya a formar un consorcio en Chile. En ese sentido, el, el llamado es y la invitación también eh, al resto de las universidades, en Chile particularmente, para ir creciendo en este consorcio y fomentando el, el desarrollo de los repositorios de datos a nivel nacional, eh, que nos podamos involucrar también técnicamente con DataSight, con los esfuerzos que estamos realizando en las distintas universidades para eh, consolidar el repositorio de datos, o los repositorios de datos a nivel nacional Y por supuesto, como bibliotecólogos, también poder eh, avanzar y participar cada vez más dentro de la política que se está implementando desde la Agencia Nacional. Y estar un paso adelante de lo que van a ser eh, las solicitudes, los requerimientos que esta política va a generar. En ese sentido, insisto en la invitación, eh, la idea es contactarnos para ir haciendo crecer este consorcio, que nos, nos beneficia en, en comunicación, en el desarrollo de trabajo en equipo, eh, también eh, eh, en la reducción de, de costos asociados a, a la generación de DOIS, y, y membresía que en que nuestra región también es, eh, es un tema importante. Y, y bueno, esa, esa es la invitación a, a participar, a unirse y a sumarse a este consorcio que estamos armando eh, para, para Chile. Eh, Karen, si quisieras comentar algo, te dejo la, la palabra. Gracias, Rodrigo. Sí, mencionar que eh, la labor que cumplimos hoy día en la biblioteca es determinante, eh, el apoyo que le damos a los investigadores. Y también en ello, en la gestión y en el avance tecnológico y todas las herramientas que se van dando. Es eh, más relevante aún el trabajo en equipo y el trabajo en consorcio y estas eh, instancias permiten que en buen chileno no, no inventemos la rueda, sino al contrario, que nos colaboremos, aprendamos de, de nuestras eh, virtudes y también de los errores que vamos come, eh, cometiendo, porque eso nos permite ir avanzando. Eh, sabemos que se viene a pasos agigantados el cambio de política en la NID, por lo tanto la idea es ser previsores y ser proactivos, y como Universidad de Concepción y directora de las bibliotecas de la Universidad de Concepción, los invito cordialmente también a participar de este consorcio. La verdad es que nosotros estamos muy contentos con este desafío, eh, no solamente en lo que implica acá la gestión, sino también intelectualmente siempre es grato para nosotros como bibliotecario eh, aprender nuevas cosas e irnos reinventando. Gracias, Rodrigo. Eh, gracias, gracias, Verónica. Ahora te dejo a ti con la, el resto de la actividad. Sí, eh, gracias. Eh, ahorita vamos a res continuar respondiendo un par de preguntas, aparte de las que ya hemos respondido en el chat, en el Q&A. Eh, tenemos una pregunta más reciente de Paula, eh, que se está preguntando que el consorcio incluirá universidades privadas o solo estatales. Eh, creo que esto puede ser respondido por Rodrigo y también por... Sí, eh, le había contestado recién que eh, sí, universidades públicas o, o privadas pueden ser parte del consorcio nacional. Eh, no, eh, privados no. <ríe> eh, dentro del consorcio tendría que ser todos sin fines de lucro. Eh, ok, eh, para continuar, entonces tenemos una pregunta de Amilia Muñoz Brava. Eh, Pregunta que si los repositorios que adopten este identificador persistente requieren de alguna certificación o ustedes realizan alguna evaluación previa. En el caso del repositorio de datos de investigación, eh, bueno, la, la única certificación es que tienen que ser investigadores de, de la Universidad de Chile. Es un repositorio para los investigadores de la universidad. Eh, dentro de su de descripción del plan de datos, eh, tienen que indicar cuál es su investigación o a qué publicación eh, va la investigación. De esa, de esa manera nosotros validamos que es una, es una investigación o son datos válidos. Gracias, Cristian. Eh, ahorita una pregunta de Angélica Cornejo. Eh, pregunta que si cualquier persona puede subir información al repositorio o debe reunir algunos parámetros especiales como ser avalado por alguna institución educativa. En el caso, claro, tiene relación a la pregunta anterior. Sí, en el caso nuestro tiene que ser un investigador de la Universidad de Chile. Sí. Eh, o a lo menos eh, dentro del grupo de investigadores, a lo menos el, el, el, el, el, el contacto principal o el... el el responsable tiene que ser de la institución. Ya su, eh, a, a, afiliado a una facultad o centro de investigación de la universidad. Gracias. Ahora una pregunta para DataSite de Sergio Bartlett. Eh, si tiene algún costo para el usuario inscribirse en DataSite. Sí, uh, bueno, sí. Uh, la membresía de, de Datasite tiene un costo, pero depende si quieren formar parte del consorcio o si quieren ser miembro directo. Eh, y bueno, puedo compartir el link a nuestra página web que explica en detalle nuestro modelo de, eh, de los precios. Sí, gracias Mary. Eh, ya está en el Q&A, pero lo volveremos a compartir en el chat. La siguiente pregunta es de Adán. ¿Cuál es la diferencia entre un repositorio y un sistema CRIS? Mira, ahí en el caso de los CRIS, es, eh, en verdad es un sistema de información que permite recoger y difundir información relacionada al investigador, o sea, toma datos de, de, de un repositorio académico, de datos de publicaciones, de set de datos, o sea, toma de distintas plataformas. En el caso del repositorio de datos de investigación, es, un, es una plataforma exclusiva para el almacenamiento de datos de investigación. Ya no para documentos, no voy a describir un, un artículo de revista, por ejemplo. Ya Ahí existe otro tipo de plataforma. Y en el CRIS lo que hace es poder integrar o, recopilar, o captar desde de, de distintas plataformas datos específicos de un investigador. Gracias, Cristian. Eh, ahora otra pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de soporte, qué tipo de soporte de datos de investigación alberga actualmente el repositorio de la Universidad de Chile y cuál es el criterio que permite subir información con afiliación a otras instituciones? Eh, como ya he comentado antes, eh, lo que pedimos es que el, el, el, el responsable principal de, de la investigación tiene que ser un investigador de la Universidad Académico de la Universidad de Chile es el, el responsable de poder subir estos datos eh, y poder almacenarlos. Y aquí es importante la labor de la curaduría, porque eh, aquí, el, por ejemplo, en el, caso, el ejemplo que estaba mostrando de la Facultad de ciencias eh, en este caso la Dirección de Investigación de la Facultad y la, y la Biblioteca de la Facultad eh, tienen la labor de poder revisar estos datos y poder validarlos de alguna manera eh, a través de la metadata que ingresa el investigador, eh, el registro, el, el conjunto de datos que está almacenando, ya, pero el, el, el requisito principal es que tiene que ser un, el, el, contacto principal tiene que ser investigador de la universidad, activo de la universidad. Muchas gracias. Eh, bueno, creo que justo terminamos a tiempo, eh, esperamos haber respondido a sus preguntas, si no, ya compartimos nuestro email en el, en el Q&A. Yo lo volveré a estar compartiendo ahorita por el chat para que nos contacten eh, con cualquier otra información que quieran obtener. Y también estaremos compartiendo eh, la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube de DataSite a final de esta semana. Y bueno, muchas gracias, Cristian, Rodrigo. Eh, ¿Verónica? Sí. sí hay, hay un par de preguntas que son muy similares, no sé si la, la alcanzamos a responder. Sí. Eh, eh. Javier Mejía, si quieres yo la menciono, Javier Mejía menciona que qué diferencia hay entre el software que ustedes manejan y DSpace, y José Anguita también en la misma línea pregunta para la integración de gestión de datos de NOJS tiene mejor efectividad a través de DSpace, considerando que hay instituciones que utilizan DSpace como repositorio de datos. Cristian, no sé si comentas tú o comento yo. Dale tú. Yeah. Sí, bueno, es que para nosotros... Eh, tenemos dos software eh, por separado, uno para la gestión de, de las publicaciones y otro para la gestión de, de repositorios de datos. Principalmente, y, y aquí las la diferencias, eh, Dataverse eh, es un software eh, orientado a la gestión de datos con, eh, con una amplitud de metadatos y con un desarrollo eh, eh, para el control de versiones también de los datos, para llevar todo el ciclo del proceso de investigación que mencionaba eh, Cristian. No solamente para llegar al proceso final de una, de una publicación de un conjunto de datos o de un resultado de, de investigación. Eh, por eso nosotros lo consideramos distinto. Eh, ahora, si tiene mayor o, o menor efectividad, eh, todavía no tenemos la integración, así que lo, lo desconocemos, pero sabemos que técnicamente sí podemos llegar a esa, a, a esa integración. Eh, eh, eso, pero sí hay diferencias en, en los software, en la gestión de metadatos, en la gestión de versiones, en, en la integración, en este caso con, con DataSite, eh, serían las principales eh, eh, diferencias. Uh -huh. Eso, Verónica, que hay, habían dos preguntas ahí que, que hablaban de lo mismo. Sí, por supuesto, perdón. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta entonces que les gustaría responder antes de terminar. Eh, no, Bueno, se, eh, se, se formaron varias preguntas en torno a las instituciones en, en Chile eh, públicas o privadas. Eh, ahí hay que indicar que eh, instituciones privadas en Chile eh, eh, se definen como sin fines de lucro, por lo tanto entran en, este, en estos requerimientos que eh, indicó Mary en, algún, en un principio. Eh, eso era también importante aclararlo y mencionarlo. Ok, bueno, muchas gracias a todos, eh, y bueno, continuamos en contacto. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, ahí están nuestros contactos también, Cristian lo mencionó en la presentación, así que estamos, seguimos en contacto para este u otro tema. Muchas gracias Verónica, a DiceSite sí, también bien. por la oportunidad. A ustedes. Estén muy bien. Gracias.